Gente de Orbita Rock, Rock al Parque, 25 años, acompañando a toda la escena local, a toda la escena nacional. Tengo unos invitados muy especiales de la ciudad del Medellín, Tenebrarum nos acompaña en el momento. Bueno muchachos, para empezar rápidamente, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo vivieron la energía capitalina en este Rock al Parque 25 años? Hombre, Rock al Parque es el festival latinoamericano de rock más importante. Eh, estar en esa tarima es un orgullo, es un honor y es una gran responsabilidad esperamos haber estado a la altura del público capitalino eran una de las bandas que por trayectoria el público quería ver, quería, quería escuchar los nuevos sonidos, nuevas propuestas que ustedes vienen trabajando hablemos un poco de esa construcción de ese nuevo sonido que, que, que han venido durante ese año pues lo principal eh, que marca la diferencia es que no tenemos guitarra que salió de nuestra formación y a partir de capas, de orquestas, de pianos, de violines distorsionados, de bajos poderosos, de baterías muy potentes, logramos consolidar algo que pensamos que no tiene similar en, en ninguna otra banda a nivel, pienso que mínimamente local y mundial, pues de pronto. Ustedes han tenido una evolución a través de la historia, ya son más de 20 años tocando música, haciendo y mostrándole toda la energía al público, ¿cómo ha sido esa revolución de no tener una guitarra y mostrarle a la gente que se puede hacer, se mantiene el sonido de Tenebraron, pero el performance es diferente? Pues yo pienso que afortunadamente tuvimos el buen Tino, de sacar adelante nuestro proyecto porque eso demuestra que el metal es diverso, que el metal eh, tiene diversas manifestaciones, muy válidas todas, el metal hay que sacarlo del, del cuadrito aquel, la formulita de que la guitarra es la que lleva la, la, la batuta siempre es decir, la guitarra es la reina pero el violín acaba de convertirse en un digno rival de esa guitarra y creo que nosotros eh, probamos que se puede y creo que dejamos el público contento y nosotros quedamos muy felices con este show en Rock al Parque. Ustedes al ser una banda de tanta trayectoria, ¿qué mensaje le pueden dar a ese público joven que estaba ahí viéndolos y que de pronto los toma como una referencia a seguir para hacer música? Lo primero es, más que hacer música, es persistir, lucharle, lucharle, la disciplina, estudiar, ver que está de vanguardia, escuchar bandas, motivarse bastante. Eh, es algo complicado y lleva muchos años para uno consolidar, además de personalmente tener una banda, un conjunto con, un, con quien uno se pueda entender. Entonces es perseverancia y disciplina. Bueno muchachos, muchísimas gracias por este espacio. Por favor recuerden las redes sociales, donde los pueden encontrar? donde los pueden escuchar? donde pueden mover la cabeza con todo su sonido de Muy fácil, a nosotros nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram como Tenebrarum Oficial. Ya lo saben, Tenebrarum Oficial. Orbita Rock, Rock al Parque, 25 años.